Es, es un reto O oler, oler el robot. Oler, oler el robot. Eso sería un... No, es, es el reto más fuerte que... Ingeniero, yo te prometo que voy a estar